Buenos días, eh, me encuentro con Rubén Martínez Dalmau en Benidorm. estamos en Dalmau en ruta y viene a hacernos una visita para atender las necesidades de la ciudad y hablar con diferentes asociaciones y colectivos locales. Bueno, como sabéis, estamos realizando una ruta por todo el territorio valenciano, de norte a sur, desde el interior hasta la costa, y nos ha tocado ahora, aquí en la Marina Baixa, estar con Gerard y con la gente de Benidormi de, y de la Marina Baixa, y vamos a estar trabajando todo el día en una intensa agenda, ¿no Gerard? Sí, tenemos una agenda que va a empezar atendiendo a la Asociación de Quejas y Demandas Vecinales... ...que es referente en Benidorm, la más importante y la más activa. Seguiremos con una reunión con las Kelis de Marina Baixa... ...que son fundamentales en la lucha social en Benidorm... ...y atenderemos también a Herbeco, la Asociación de Enfermedades Raras de Benidorm y Comarca. Después haremos una comida con la militancia... ...y tomaremos un café con representantes de la marea pensionista... ...que además después tienen manifestación... ...y junto a la pa iremos a atender como siempre... ...todas sus demandas y apoyarles en sus reivindicaciones. Pues eh, recordad que estamos aquí en Benidorm... ...también para apoyar la candidatura local... ...y las autonómicas para las elecciones de mayo de este año... ...porque recordad que sí se puede. Sí se puede.